Palmera fenis. Nombre científico o latino, fenis canariensis. Nombre común o vulgar, palmera canaria, palma canaria, phoenix, palma de las Canarias, támara. Origen, Islas Canarias, España. Es de singular belleza por su porte, follaje y color de la fructificación. Es una de las palmeras más cultivadas en el mundo. Está ampliamente distribuida en África, América, Europa y Asia. La copa puede medir hasta 10 metros de diámetro, produciendo una amplia sombra. Puede alcanzar los 20 metros de altura con un tronco de 1 metro de diámetro. Crecimiento neto Presenta flores masculinas y femeninas en individuos distintos. Las femeninas producen grandes racimos de frutos anaranjados. Flores minúsculas de amarillo pardo reunidas en mazorcas colgantes de más de un metro de longitud que brotan en abril y van seguidas de sus frutos oidales parecidos a láctiles, pardo dorado de 2.5 centímetros que solo maduran en las climas más favorables. Usos de la palmera canaria En su región de origen mantienen alguna utilidad tradicional Los dátiles son poco apreciados pero sirven para el ganado En algunas islas con las hojas nuevas se hacen ensaladas En la isla de Gomera se produce miel a partir de los racimos florales Las palmas se pueden utilizar como escobas Y tradicionalmente se usan para adornar los balcones En la festividad del domingo de Ramos también de palmas se fabrica en las islas canarias, especialmente en la Gomera, y también se llama guarapo, palabra de origen aborigen canario, aunque en algunos sitios lo llaman gomerón, pero guarapo es su nombre tradicional. Se cortan las palmas un día de luna llena, la circulación de la savia es máxima, y el líquido obtenido se hierve hasta quedar reducido a una melaza. Palmera majestosa para alineaciones en paseos y avenidas. Los ejemplares de constitución arbórea se usan para embellecer parques y jardines, especialmente en las regiones de clima mediterráneo. Los ejemplares de pequeñas dimensiones son adecuados para ornar apartamentos y locales públicos, como negocios, oficinas, etc. Aguanta el interior, pero es planta más de exterior cultivo de la palmera canaria. Palmera bastante rústica y resistente. Luz, en el caso de ejemplares de interiores, buena iluminación. Temperaturas, puede resistir temperaturas de hasta de 8 grados centígrados sin grandes problemas. Se ha registrado hasta 18 grados centígrados puntualmente y por poco tiempo subiendo la palmera aclimatada un chamuscado de las hojas del que se recuperó posteriormente. Se encuentran especialmente cómodas en zonas de clima suave mediterráneo, humedad. En verano con temperaturas muy elevadas conviene pulverizar con agua dos veces por semana si se tiene una maceta interior la pulverización es beneficiosa para pero no vital suelo no tiene exigencias en cuanto al tipo de suelo salinidad también soporta bien los vientos marinos y aunque este queme algunas de sus hojas recupera las nuevas riego resiste bien la sequía será suficiente con un riego moderado que era de tener inferior en invierno, puesto que un exceso puede acabar cubriendo la palma. Con riego abundante se muestra más majestuosa. Abono. Aunado en verano dos veces al mes si está en maceta. Plagas y enfermedades. Frecuentes las cochinillas en hojas, bastante propensas al ataque de hongos en hojas, roya, anatronosis, aunque no suelen ser graves. Actualmente, la palmera canaria está sufriendo en España el ataque de una plaga muy dañina que está matando miles de ejemplares. Se trata del picudo rojo. Trasplante: no es tan resistente a los cercantes como la palmera datilera o los washingtonas, pero que hay que hacer un buen cepellón que se mantendrá íntegro y si se demorona. Tomás porales que no agarre en su nuevo emplazamiento. Multiplicación: se multiplica por semillas, también retoños o vástagos basales, pero menos. Limpiar escrupulosamente toda la superficie de la semilla. Poner las semillas a remojo una semana en agua y cambiar todo, casi todos los días. Finalmente se siembran en un recipiente. Sirve uno de plástico tipo superware en sustrato adecuado y manteniendo la humedad, ubicar el recipiente en un entorno caliente en verano sirve cualquier sitio pero en otras épocas del año requerirá calor artificial por ejemplo hay quien lo pone encima del ordenador si está permanece constantemente encendido Germinante entre 1 y tres meses si es verano un mes o mes pico gracias por tu visita al canal vuelve pronto